No, nos observaban Miren Gracias Raquel Fulvio Amables televidentes La verdad es que Estar en el medio Y ser comunicador Nos Trae mucha Responsabilidad Al abordar cualquier tema O hacer un análisis público Sobre un tema Y eso requiere de ponderación, de comedimiento, de mucho razonamiento. Cuestión de no abordarlo y ser estridente o causar roncha en algunos sectores, porque no a todo el mundo le, le gusta. Muchas veces encontramos que nuestros planteamientos tienen importantes opiniones y causan importantes reacciones. Ha sido el caso de Faride Raful, que ha tenido una repercusión y que yo he dicho que he entendido y que propiamente ella no ha querido decir que no se lea. Pero en su búsqueda de, de transmitir un orden constitucional pensado desde la abogada y diputada no fue entendida pero a la vez debo de hacer referencia de que también mucha gente no ha entendido el porqué la reacción de muchos sectores, incluyendo el mío, respecto a esa posición. Es decir, es respetado y comprendo perfectamente lo que quiso decir. Pero en el ambiente nacional, la República Dominicana está siendo asediada cuando digo que está siendo asediada, es decir, con intenciones recurrentes de producir cambio en la infraestructura, ¿se puede entender así? ¿Me entenderían todo el mundo? ¿O, infraestructura. ¿o cómo lo, buscar una palabra que me entienda? Es decir, están produci tratando de que se produzcan cambios, en nuestras leyes y en el orden que hay en la República Dominicana porque lo traen como fórmula para que nosotros como consumidores que es el pueblo dominicano aceptemos como bueno y válido que dentro del currículum nuestro de educación se saquen materias y aquellas materias que no se han podido sacar, nos están introduciendo libros de textos como lo que ya nosotros aquí hemos discutido, como la historia dominicana basado ese libro de texto que lo tenemos vigente y que en una ocasión un amable televidente y político y amigo de este programa y En un momento y profesor. y profesor Quiso denostarnos Haciendo creer que estábamos hablando Algo del pasado Lo cual Llamamos a Manuel Núñez Un Historiador E intelectual dominicano Y tuvo la gentileza de recibirnos la llamada Y explicó con detalles Y posteriormente, recientemente El profesor William Hernández Tuvo la gentileza De traernos los libros aquí físicos Su hijo, mis hijos Están siendo influenciados por esa corriente Liberal Que quiere que nosotros Como si fuera un producto cualquiera Como Como un café traído de Arabia Saudita, para poner un caso, que nosotros lo cambiemos por el café que se produce aquí, en Moca, en las montañas de, de Ocoa, Barahona. Barahona. Como si fuera tan sencillo que este grupo humano que vive aquí debemos soportar y aceptar. Faride, lamentablemente, se vio en ese momento, más que lo que ella dijo y la cosa, se vio que le hablaba a esos sectores que están buscando adectos aquí para pagarle campañas y promoverlo a puestos importantes. No digo que Faride sea ese objetivo, repito. Se vio como si le estuviera hablando para verse visible frente a esos grupos que están atentos cuáles son los candidatos que ellos quieren en ese congreso para producir los cambios de leyes que ellos quieren. ¿Cómo? ¿Cuáles? La educación sexual en las escuelas con el adefésico libro que están pretendiendo someternos. Sacar la moral y cívica, que de hecho no le están cumpliendo. Y está aprobado eso. ¿no? Y está aprobado. En tres cuatro años. Sacar la lectura bíblica. Que también está aprobado. Que está aprobado y se le ha dado la oportunidad para que la, el clérigo, la, eh, todas las organizaciones produzcan un una especie de manual sin excluir a nadie, sin excluir a nadie. Y allí insertarnos también como una fórmula de vida en la República Dominicana de que nosotros pasamos de un Estado que se fundamentó en un texto del Evangelio y que su lema es Dios, Patria y Libertad, y que la misma ley 6697 fundamenta, léanla, porque por eso ayer le decía, con simplemente leer la ley 44 que se está discutiendo y que Faride, en ese punto, estoy totalmente en desacuerdo con ella en decir que es inconstitucional, no lo es. Estúdienlo, léanlo, es, es simplemente leerlo es para que lo comprendan. Es inconstitucional el obligatorio. Bueno, lo que pasa es que cuando usted tiene una ley, la ley lo que trae atrás es una especie de contención o de obligación para que se cumpla. Pero lo, previamente lo tú, no lo puedes, pero tú no lo puedes aplicar porque tú todavía no has podido aplicar la misma ley. Tienen que No el, tiene sentido. La cuestión es el reglamento. Lo primero que hay que hacer es, que se reglamente, se inserte en el currículo, después que esté insertado en el currículo, yo le pregunto a usted, ¿hay violación? No, es lo mismo, cuando en un juicio civil, de derecho, de, de, de responsabilidad civil, que pretende uno que se cumpla, ¿qué hace el juez con el, la figura de, del, de las 30? La figura de las 30 no es más que una segunda o una... Sentencia paralela que protege el cumplimiento de la sentencia principal Que busca es que el, que el que está obligado a hacer algo lo haga Y de no hacerlo le va a costar dinero Como está condenado el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Por no cumplir Muchas veces lo han condenado Tiene que pagar unas 30 Claro Entonces El país como muestra, basta un, un botón. A nosotros nos han impuesto, y el presidente Medina es el principal actor, porque es el que lleva la política migratoria como soporte y garantía, y han entendido que un decreto está por encima del cumplimiento de la ley. Hemos gritado, pataleado lo de la Fuerza Nacional Progresista, yo por aquí he dicho, y todo el mundo que está consciente de lo que pudiera pasar con el país el registro civil, no se sabe en qué vamos a parar. Y quieran o no, la pasada junta organizó de forma tal que blindó el registro civil por condición propia de un inventario donde arrojó que habían 55 mil familias, 55 mil personas 55 mil personas que nacieron entre esos años en batelles y República Dominicana y que el Estado, de forma irresponsable, le otorgó cédulas sin tener soporte de registro de padre ni de origen. Reconoció que esos ascendentes, de, esa ascendencia dominicanos de ascendencia haitiana que hizo el Estado, Pagó la indemnización. ¿Cómo? Declarándolo a todos dominicanos. Me opuse. ¿Nos opusimos? No, porque era de ley y estaba correctamente inventariado. ¿Ustedes han escuchado que se le ha quitado nacionalidad a algún dominicano de ascendencia haitiana? No. No, lo que sí están reclamando nacionalidad, son los que le hemos permitido que entren como Pedro por su casa. Y hago el comentario, porque esas fórmulas que no han querido implementar y que nosotros estamos tratando de sostenerlo, hay gente muy liberales muy de hoy, muy, muy light, y no están viendo al fondo qué es lo que nos estamos formando. Ayer decía Raquel, con, con mucho júbilo, del aumento de los 2 mil millones a la, al sistema de salud, que debiendo de tener un 6% de inversión, apenas llegamos a un 3.4% con estos 2.000 mil que le vamos a inyectar. Pero ¿qué resulta? Esa población indocumentada está demandando, aparte de los 7.000 mil que ya se chupa de hace 5 años atrás, en este gobierno, se va a chupar dos más. Van a ser nueve. 9, 9 mil millones, y aquí todos estamos cogiendo lo suave y hay que reelegirlo. Y no quieren entender que solamente se produjo cuando aquí intentaron hacer la reforma a la Constitución. Y le llevaron el paquetico los embajadores norteamericanos que estaban aquí, que promueven la agenda LGTB, el aborto, la no lectura de la Biblia, la educación de género, en el 16. ¿Tú quieres transformar la Constitución? Los americanos, ustedes recuerdan que no hubo ninguna reacción. Miraron para el otro lado, se estupró, la, se violó la constitución, se instaló el gobierno nuevamente, pero están pidiéndole ya abiertamente a los congresistas que aprueben el aborto con las tres causales. ¿Por qué? Porque eso fue un compromiso del Estado. ¿Para qué? Para poder acometer lo que se hizo en el 16. Los americanos no permiten cosas si no es por un interés. No es cierto que haya una relación de bonomía, como va a pasar con los chinos. ¿Ustedes creen que es verdad que los chinos van a, van a ser tan sencillos que nos van a traer plantas, nos van a dar todo lo que querramos sin nada a cambio? En tu mente, como dicen los muchachos, en tu mente, pues señores, es de ahí que parten las reacciones al punto que muchos en Twitter, pensadores dominicanos, que hay que seguirlo, agradecían a Faride porque con una simple y sutil forma de expresar su parecer respecto a una ley que no se ha aplicado desde el 2017 años. ¿Ocho años? Ocho años. En eh, 18, 18, 18, 18 años. 19 18, casi. 18. Estamos cerrando este porque año Porque al abrirse el panorama, porque esto es un Estado laico que ya lo reconoce la ley y que el propio reglamento lo establece, es que las iglesias manden sus propuestas para establecer los textos, es decir, los, los pasajes, los, los párrafos, lo que, que se quiera. Está integrado en el contenido. En el contenido, ya, pero ya. no la Biblia. Porque no es posible. Hablarlo todo Dijo Logroño Que gracias a Faride porque ha logrado Unirnos más En lo que es la defensa de una república Fundamentalmente cristiana Y que se ha fundamentado También sus principios De Dios, Patria y Libertad En el texto bíblico que aparece en el escudo nacional Pues yo es... la felicito también Y le doy gracias Que eso ha logrado reabrir <coughs> la ventana De preservación de esos valores en que se se fundó esta república Tú sabes que Y hay eh, quienes quieren A través del libro de texto de la historia que, de, de, de, de, de cívica que nos trajeron aquí Que solamente se hable de la historia de De Salines y de Haití Aquí señores Nuestros hijos nos lo están transformando Calladamente en las escuelas Con esos libros de texto siete páginas para historia dominicana y treinta páginas para historia haitiana entonces se entiende por qué las reacciones a la vez que no ha debido de ser posible ver tantas cosas que se ha dicho de una mujer inteligente eh, no y una, post una postura y una postura muy responsable. muy responsable no creo que debe de llegar hasta allá pero sí yo no comparto el criterio porque ahora mismo República Dominicana requiere de criterios claros para evitar que nos impongan, nos impongan la agenda que nos quisieron imponer desde el 16 y que se comprometió este Estado con dar un millón de nacionalidad directa a un millón de indocumentados. Y quiero que me lo desmientan, que tengo pruebas, tenemos pruebas, porque de ese tema sí lo sabemos manejar, a, al partido que nosotros pertenecemos, por lo cual abandonamos el poder. Y le dijimos, muchas gracias, no queremos comer tiburón podrido. No fue por pedirle puestos. Teníamos los puestos y renunciaron. Y yo, que era regidor, debí de esperar... Terminar el mandato porque apenas faltaban dos años o un año Y vaya la satisfacción que hoy tenemos de estar lejos de esa propuesta de daño a la República Dominicana Porque es un daño lo que se nos está, lo que nos, se nos está vendiendo Y se nos está imponiendo Esperamos que el Congreso, los diputados, Miledis, Juan Comprés, Olmedo, Franklin y el senador Amilcar Romero defiendan con interés colectivo y patrio y general que no se nos impongan lo que quiere ahora la Organización de Derechos Humanos de Francia pidiendo ya abiertamente como si tuvieran calidad para entrar al Congreso de que se apruebe el aborto con las tres causales que vuelvo y repito en este país esas tres causales Siempre ha sido de manejo de los médicos y ninguno ha sido juzgado por ellos. Preservemos nuestras bases morales. Muchas gracias. Bueno, gracias. A